Eres tonto o algo así, y yo aquí perdiendo el tiempo, ¡Ah! apúrale, amiguito. ¡Bien! Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. Estás a salvo, amigo. ¡Salte, <multas> salte, sin parar! ¡Hola! ¡A mi pera no me la piques! ¡No irás a ningún lado! <multas> ¡Esa es una mala idea! ¡Necesito ayuda! ¡Dónde la ch***! ¡Vas a ver la sandita! Unos momentos después a mi perra no me la pica, hijo! De... ¡No! ¡No! Esto se va a poner feo Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas ¡Ah! ¿Cómo chingas? Estuvo cerca. Enemy no, mames. No mames. ¡La tengo regrata! Hola, bueno, estás aquí. Segundo menos. Piensa, piensa, piensa. madre, compa. Unos momentos después. Estamos en el juego final. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Me pela la pega todos <risa>